Muchas gracias por convidarme. yo soy la Jessica Ferrer, el Ferrer, los dos para porque siempre el segundo es el de Aldalabi y el vi es muy importante para mí, siempre me agradan los dos. Soy advocada laboralista y bueno, colaboro con la CGT y por eso es gracia poder ayudar siempre que me Es una formación de régimen de autónomos muy básica, muy simple, muy ensayada. No sé si, si hay alguien que se conectado que veis sí. la grabación o no, pero si hay alguien conectada y van a hacer alguna pregunta y pueden hacer arriba, entonces perfecto, las intentaré resolver. Y yo lloc de explicar directamente al que es el régimen de Autónomos, eh, que ha convidado es el Sindicato de espectáculos Gráficas, Papel y Audiovisuales de Barcelona, entenc que probablemente la formación de MES de manada para distinguir al que es un fraude autónomo, un, un autónom, fraude en per el de Y para tanto, la web tan para comparar al régimen general, el régimen espacial de autónomos y, de alguna manera, sindicato que, que convida también al régimen especial de las de artistas. Entonces, aquí me porque el PowerPoint yo no lo controlo, pero casi su título se me ha ido. Eh, en cada carne de en catalán, al PowerPoint que pasaré es, y que aportaré, podré utralle está la en castalla. También passant de un, un idioma al otro. Espero que tú lo mantengues. Eh, no, bueno, en castalla y ahí més más fácil. Eh, regímenes de seguridad, de seguridad social. Hay varios regímenes de seguridad social para la formación en concreto. El eh, régimen general el régimen de los trabajadores, el estatuto de los trabajadores. O sea, cualquier, traba, eh, cualquier persona que presta servicios para, o, para un tercero, es decir, para un jefe. Luego están reg los regímenes especiales integrados en el régimen general, que en su día eran regímenes especiales separados, pero a, a raíz de varias legislaciones han integrado dentro del régimen general, pero con particularidades. Los trabajadores ferroviarios, los jugadores profesionales de fútbol, los representantes de comercio, los toreros, los artistas... Los empleados de hogar y los trabajadores agrarios por cuenta ajena. Los trabajadores agrarios por cuenta propia son autónomos, que es el tercer régimen, que es el régimen especial de autónomos. También este está era el régimen especial de, de trabajadores del carbón, pero para lo que nos ocupaba la formación no, no tenía nada que ver. Entonces, eh, por lo que es la, la formación, ¿cuál, ¿qué es un falso autónomo? Pues Para saber qué es un falso autónomo, primero, ¿Cuál es la definición que el Estatuto del Trabajador Autónomo define como qué es un autónomo? Pues es la persona física, no jurídica, ninguna persona jurídica, es decir, ninguna empresa puede ser autónoma. Es la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrat lucrativo. Eh, uy, aquí ya me una cosa que se va a cular. Eh, eh, que dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, esta actividad autónoma o por cuenta propia puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Hay una particularidad y es que el, el trabajador autónomo es compatible con el trabajo por cuenta ajena, es decir, un trabajador que, tra que preste servicios para una empresa contratado en el régimen general podrá también estar dado de alta como autónomo y prestar servicios por sí mismo, vender sus, su capacidad de trabajo, su eh, actividad, ...a un tercero en régimen de autónomo. No hay nada que impida que pueda ser trabajador de, en ambos regímenes. Sí que dificulta la, que se le declare como falso autónomo. El hecho de que realmente actúe como un autónomo por sí mismo, cuando es falso autónomo para la empresa... ...es decir, es un trabajador de una empresa pero no en régimen general... El hecho de que esté dado de alta como autónomo para terceros eh, dificulta que, que un, ya sea la inspección de trabajo o un juzgado le pueda declarar como falso autónomo en casos particulares, pero no hay nada que lo impida. Una vez dicho cuál es la definición de autónomo, ¿Qué entienden, O sea, cuáles son las notas que buscan los jueces para, un, sobre todo, los inspección de trabajo también, realmente la, la declaración de falso autónomo y, por lo tanto, trabajador del régimen general... Se puede hacer el reconocimiento por dos vías. Una, mediante denunciante de inspección de trabajo, para que la inspección de trabajo actúe y pase a ver si realmente esa prestación de servicios se realiza por cuenta propia o por cuenta ajena. O dos, a través de una demanda de reconocimiento de derecho ante el juzgado social de, de, de, de la localidad que, que, que, la que toqué, la jurisdicción que toque. Eh, cuando es eh, ambos casos, tanto el inspector de trabajo como el juez, pero en mi caso va a ser abogada, mucho más eh, claro la parte del juez, lo que va a tener en cuenta para saber si estamos ante un trabajador o ante un autónomo, por tanto un falso autónomo o un autónomo, serán las notas de dependencia, agenidad, retribución y régimen sancionador. Eh, la dependencia mm, se refiere. Está muy ligada a la retribución, pero a mí me gusta siempre distinguirlas porque la verdad es que los jueces lo, lo distinguen mucho o le dan mucha importancia. La dependencia supone que se reciben unas órdenes directas del empleador real, ¿de acuerdo? no del que está contratando a un autónomo, sino del que es empleador, del que es el jefe. Esta nota de dependencia, pues quien organiza el trabajo va a ser el empleador, no el autónomo. El autónomo tiene capacidad de autoorganizarse su trabajo y lo que vende es un producto final, no la manera de realizar ese producto. Si el empleador es el que establece cómo se tiene que llegar a ese producto, hay una nota de dependencia, hay una, unas órdenes, que es no, una de las de los, eh, esencias para distinguir entre un trabajador y un, un autónomo. Otra de, de las situaciones que se vigila es la ajenidad. Por agenidad es quién controla el medio de producción, de quiénes son los medios que se están utilizando. Este, este punto de la agenidad con el mundo en el que estamos es mucho más difícil de ver. El mundo en el que somos más, eh, hay más freelance, y la gente aporta sus propios medios de producción, los ordenadores sobre todo es mucho más complicado de ver esta nota de agilidad, de quién está aportando el medio de producción. Antes era mucho más fácil, si los medios me los está aportando la empresa, por ejemplo, los transportistas, si la empresa es la que me está aportando el camión, era más fácil de ver que realmente el autónomo no estaba aportando más allá que su fuerza de trabajo y, por lo tanto, trabajador. Ahora mismo la agilidad es, es más complicada. Por eso también la retribución es importante. Si, si estamos ante una retribución... Que es continuada, que es igual, que no depende realmente del tipo de trabajo que estés haciendo, sino eh, habitual en el tiempo, continuada por la misma cantidad o, o por, con pequeñas variaciones realmente que pueden responder a días de trabajo efectivo trabajados, se entiende que realmente hay también esta nota de, eh, de falso autónomo y por lo tanto de trabajador entre otras cosas porque el autónomo es capaz de fijar el precio por sus servicios, mientras que el, el trabajador es el empleador el que fija la remuneración que va a establecer para ese trabajo. Por lo tanto, si viene fijada siempre por la misma, hay una tendencia a entender que es el empleador el que está fijando esa retribución, al igual que sería una nómina, pero simplemente eh, pues intentando evitar el, el régimen general y las obligaciones que, que ella impone. Y por último, el, el régimen sancionador, el hecho de que quien contrata puede establecer eh, régimen sancionador, por tanto, sanción al, al trabajador por el tipo de trabajo que hace. A un autónomo nadie le sanciona. Se le contrata para que le hice una prestación de servicios con, concreta entregue un, un trabajo, ya sea físico, ya sea eh, pues a través de, de, de internet, a través de un ordenador, que sea un producto final o el, los medios para acabar llegando a un producto final, si no lo realiza correctamente o como lo quiere, lo quiere que lo haya realizado el empleador, es cuando el empleador puede sancionar a un autónomo, nadie le sanciona al sumo, no se le volverá a contratar, porque es como cuando en una tienda no me gusta cómo me tratan, pues no vuelvo a esa tienda, pero eh, a un trabajador si no me gusta cómo trabaja o no cumple con aquello, también de acuerdo a la ley, como yo quiero que, que trabaje, le voy a poder sancionar, le voy a poder castigar. A un falso autónomo es muy habitual y es una de las maneras de ver que es un falso autónomo el castigarle. En muchos sitios se, se le llama el dar chocolate. Es una mención muy, muy conocida y siempre me ha hecho muchas gracias. Me gusta el chocolate. Eh, Castigarte, pues te dejo una semana sin trabajar, te dejo dos semanas sin trabajar porque no has hecho las extraordinarias que yo te había pedido o no has eh, llegado a, a entregarme el, el producto o lo que yo te había pedido en el plazo que te había pedido. Por tanto, te castigo. Si de alguna manera entre las comunicaciones entre el empleador y el falso autónomo se puede deducir que realmente hay este castigo, es... Es una nota de, precisamente que los jueces utilizan mucho para, para entender que realmente se ha dado esta relación laboral y que no, eh, no se está ante una relación de, de trabajo autónomo. Creo que al, ahora hay una comparativa entre qué es el régimen general y qué es el régimen autónomo, que se verán también estas notas de dependencia, generación, retribución y régimen sancionador para ver las diferencias entre una y otra. Entonces, se prepara una pequeña comparación entre qué es el régimen de autónomo, que es el régimen general, en, en diferentes situaciones. En el régimen general, se rige, eh, la relación de trabajo se rige por el estatuto de los trabajadores, como norma base, y por el convenio colectivo aplicable a cada una de las relaciones, eh, de las relaciones laborales, ya sea por sector o por trabajo en concreto, por empresa también. Si no hay convenio colectivo aplicable, está la norma básica, que es el Estatuto de los Trabajadores, que fija una jornada máxima, una retribución mínima y un régimen sancionador. Como decimos, estas son las notas básicas de la relación laboral. Mientras que el, el trabajo autónomo se rige por el Estatuto del Trabajador Autónomo, que es un poco un oxímoron, ¿no? porque realmente el autónomo se autorregula a sí mismo. La, el Estatuto del Trabajador Autónomo es un intento legislador, desde mi punto de vista, para, reconociendo que hay falsos autónomos, intentar decir, bueno, los que no sean estos sí que serán falsos autónomos, pero esto es lo que es un autónomo, más que una norma para que el autónomo, autónomo se rija o se establezca cuál es eh, su manera de actuar, que el estatuto de los trabajadores de lo es. Respecto a cómo se puede realizar la contratación, en el caso del régimen general estamos ante un contrato de trabajo que puede ser verbal o por escrito. Si es verbal, se entenderá que es con las máximas garantías para cualquier trabajador y, por lo tanto, indefinido y por eh, jornada completa y, máximas, y sin poder establecer un periodo de prueba ni poder eh, fijar ninguna condición especial que favorezca, en este caso, al empleador. Si es por escrito, sí que fijará cuáles son las condiciones siempre y cuando, de acuerdo a la, eh, siempre que se rijan por la ley, estatuto de los trabajadores o convenio aplicable. Si el contrato de trabajo, aunque sea por escrito, Fija una condición que no es legal, es como si no estuviera puesta en el contrato. Es más, acaba beneficiando al trabajador porque lo llevará, de, o debería llevarlo ante un juez, y el juez entonces eh, la dejará como nula y ya hará lo que tenga que hacer con el empleador y seguramente eh, deducir hacia inspección de trabajo para que actúe por sí misma y ponga una sanción al, al empleador. Mientras que el autónomo, la relación con la persona que le está contratando es a través de un contrato civil o mercantil. El mercantil no es, no es más que una especialización del propio derecho civil. Eh, la relación dentro del régimen general entre empleador y trabajador es una relación de poder. No está en nivel de condiciones. El empleador siempre está por encima del trabajador. Es quien, puede, es quien fija, que necesita, quien escoge, a quien contrata y en qué condiciones se contrata. Lo que supone al trabajador es yo quiero esto, con esta jornada, con este salario. ¿Te parece bien? Si me gustas como trabajador te contrato, si no me busco a otro. Pero el trabajador no puede negociar, no puede, con muy raras condiciones, puede llegar a, a, a solicitar que dentro del mismo contrato de trabajo se, se pongan cambiar cláusulas o condiciones de esa relación laboral. Mientras que la relación de un autónomo con su contratador, en principio, es una relación entre iguales. Cada uno, el, el, el, el, en este caso, el, el autónomo, es el que sí que tiene el poder. Mi trabajo vale esto, si quieres lo pagas y si no, no lo pagas pero yo no trabajo para ti, me puedo negar, y ya me buscaré otro que quiera trabajar conmigo. Eh, también de esta, el, el hecho de cómo se contrata y esta relación de poder hace que cualquier conflicto que exista dentro del régimen general, entre la relación entre el empleador y el trabajador, eh, quien podrá conocer de esa relación será los, organ eh, los juzgados sociales, son los laborales. Mientras que cualquier conflicto que exista entre el autónomo y la persona que le contrate, se, tendrán, se tendrá que, que discutir ante el juzgado civil, con las particulares del juzgado civil. Eh, entre otros, la, el juzgado social tiene un principio que se llama el principio prooperario, que significa que ante cualquier duda el juez tendrá que favorecer al trabajador, precisamente por esta relación de poder que existe del empresario frente al trabajador. Mientras que en, el, en la jurisdicción civil no existe ningún principio de, eh, como estamos ante iguales, no hay ningún beneficio ante la duda. Ante la duda de una reclamación, simplemente el juez fallará ante la parte que no genera las dudas o al que no se tenga que condenar si es que no tiene claro cuál, cuál es la petición. Eh, en, el, en el orden social, el trabajador tiene reconocido automáticamente por su, tener la condición de trabajador. En la justicia gratuita, algo que quieren cambiar, pero que a día de hoy se sigue manteniendo. El trabajador gane 3 millones de euros al mes, gane eh, salario mínimo, simplemente por el hecho de ser trabajador tener reconocido el derecho a justicia gratuita. No que tenga un abogado gratuito, eh, si no obtiene ningún beneficio económico no tendrá que pagarle nada al abogado, lo, lo cubrirá el Estado. Si obtiene algún beneficio económico, como máximo tendrá que pagar la tercera parte de su beneficio al abogado que el Estado haya designado para, para poder representarle. Y lo más importante, no debe abonar ningún tipo de costas laborales. No existen las cosas de cara al trabajador. Mientras que en la jurisdicción civil, para poder acceder a la jurisdicción civil y acceder a la justicia gratuita, tendrá que cumplir unos requisitos eh, respecto de sus propios ingresos. Depende de qué ingresos tenga, no tendrá acceso a la justicia gratuita. Y eh, sí que existe el riesgo de unas costas. Es decir, si no tienes reconocido el derecho de justicia gratuita, puede ser que eh, para solicitar que te, re, te paguen un contrato que tú ya has hecho un trabajo y habías establecido que te iban a pagar para reclamar ese impago, tendrás que hacer una inversión, contratar a un abogado, incluso con el riesgo de tener que pagar a tu abogado y el de la parte contraria, encima que no te paga, de lo cual pues, no, no es igual de condiciones. Seguimos. Eh, el trabajador en el régimen general lo que está vendiendo es su fuerza de trabajo y, depende en qué situaciones, su tiempo. No tanto la fuerza de trabajo, en, en muchas situaciones la fuerza de trabajo es más marchista. Y también el, el tiempo que estoy dedicando a esa ocupación puede ser lo que estoy vendiendo. El autónomo lo que está vendiendo es una prestación de servicios concreta, un producto, una prestación muy concreta. No el tiempo que ha tardado en generar ese producto, no el tiempo que ha tardado en, en dar la prestación. Es, es el resultado lo que está vendiendo, mientras que el trabajador es un continuo. Eh, en cuanto a las cotizaciones, seguridad social, el trabajador cotiza de acuerdo al salario que percibe y el salario que percibe está regulado en el convenio colectivo o en el, en el Estatuto de los Trabajadores el salario mínimo. Cotizada, la, la cotización se realiza, es la base reguladora, es sobre qué voy a tener que cotizar y esa base reguladora se calculará Será el salario que percibe el trabajador con la parte proporcional de las pagas extraordinarias y siempre en bruto. Esa será la base de, de cotización del trabajador. Por tanto, el trabajador no decide, porque no decide qué salario le abonan y será la ley la, la que lo estará estableciendo. En cambio, el autónomo eh, sí que puede escoger qué base de cotización va, va, por, por la que va a cotizar eh, con unos, unas... Precisiones legales. Eh, en estos momentos, eh, la base de cotización que se aplica es la del año 2019, porque en el 2020 no ha habido presupuestos y 2021 tampoco son aprobados. Por tanto, los presupuestos generales del Estado me refiero que son los que fijan las bases máximas y mínimas de cotización. Estamos con las del 2019, que es una base mínima de cotización de 944,40 euros y un máximo de 4.070,10 euros. Las bases mínimas y máximas son, eh, son iguales las del régimen general que las del régimen autónomo. Pero como digo, el trabajador no la elige, el autónomo sí. En función de qué edad tenga el trabajador autónomo, eh, la base mínima no la va a poder escoger. Eso es una, un mecanismo de protección para intentar evitar que se compren las jubilaciones. ¿Por qué? Porque esto era muy habitual, eh, que los autónomos cotizaban a la base mínima hasta que decían ¿Qué necesito para la jubilación? ¿Qué me van a calcular? ¿Los últimos 15 años? pues que toda mi vida la base mínima y cuando falten 15 años cotizo máxima para que me quede una pensión, la pensión máxima que voy a poder percibir. Para evitar estas compras de jubilaciones, que es como se llamaban, eh, si el, trabaja, el, el el autónomo va a poder cambiar de base de cotización cuando él decida, pero la, base, la máxima que va a poder eh, cambiar sí que va a estar fijada por ley que no, no, en función de su edad, os pasaré un anexo en el que está la el. el los máximos que va a poder cambiar en función de la edad que tenga en cada año. Eh, esto es por lo que se cotiza, pero luego está lo que se paga. Una cosa es la base reguladora, que es la ficción, lo que se toma de base de cálculo para las prestaciones posteriores, que luego os detalló también. Y otra cosa es qué se paga de seguridad social. En el caso de los trabajadores por régimen general, el empresario paga una, unas cuotas de seguridad social y al trabajador de su propia nómina se les cuentan unas cotizaciones, eh, ya sea en función de si es indefinido o si es temporal. En el caso de los indefinidos es un 6,35% de la base de cotización, que como os he dicho es el salario con la parte proporcional de pagas extraordinarias en bruto, y en el caso de los trabajadores temporales es un 6,40%. La diferencia es porque el temporal... Precisamente por la, la condición de temporalidad es más posible que tenga que acceder a la prestación de desempleo y por eso se encarece, eh, un tiene que aportar un poquito más porque seguramente necesitará más de la prestación de desempleo que el, el trabajador indefinido. Respecto de la empresa también tiene que abonar más, pero como es el empresario eh, es, es lo que hay que se fastidie, que también eh, obtiene más del trabajador. En el caso de los autónomos, lo que tienen que pagar es un 30,6% sobre la base de cotización. Es decir, si, si cotizan por la base mínima, son 285 euros, si no recuerdo mal, 287 euros en estos momentos, lo que deben de pagar por una cotización de una base mínima. Si solicitan una base más elevada, 30,6% de esa, de esa base. Este, esta cuota cubre varias contingencias. Las contingencias es aquello que... Eh, es como el servicio por el que estoy pagando es muy feo decirlo así, no es eso pero es para que se me entienda ya sea la contingencia común por ejemplo, que, yo me ponga, que, que desgraciadamente me encuentre en situación de incapacidad temporal es decir, me ponga enfermo pues mientras estoy enfermo voy a poder cobrar de la seguridad social un dinero pues eso que cobre la seguridad social está cubierto con estas contingencias comunes y se calcula de acuerdo a la base reguladora que ahora os, os explicaré si eh, pasó al desempleo, lo mismo, es una situación que queda cubierta. Eh, si me jubilo, también es la situación que queda cubierta. Es cada, cada uno de los apartados para llegar a esto. Os he apuntado también desde la reforma laboral del año 2012, se estableció el, para los, eh, lo que llamaban la, los autónomos emprendedores, favorecer la emprendeduría, que siempre es, me, ha, me ha fastidiado muchísimo, se estableció una tarifa plana de 50 euros desde el año 2012. Eh, en 2020 lo han subido, son 60 euros en estos momentos, un año, para los nuevos autónomos. Es decir, durante un primer año se pagan 60 euros a partir de una base mínima. A partir del segundo año se pasaría a pagar los 285-87 euros por la base mínima. Excepto aquellas personas que se den de alta de autónomos en municipios de menos de 5.000 habitantes, que entonces es durante dos años la posibilidad de mantener la tarifa de, de plana. La condición para acogerse a esta tarifa plana es que nunca te hayas dado de alta como autónomo con anterioridad o que si lo has hecho hayan pasado más de tres años desde que te diste de baja de autónomo la última vez. Si no, no, no puedes acogerte, tienes que eh, solicitar el, la, la base mínima y el, la cuota de 30,6% sobre esa base. ¿sí? Os decía, diferentes en las prestaciones que se perciben ya sea en el régimen general o en el régimen de autónomos. Eh, el trabajador del régimen general, en el caso de perder su trabajo, ya sea porque finaliza el contrato temporal, ya sea porque le despiden por una causa objetiva o una causa disciplinaria, ya sea porque fallece su empleador, persona física, que es una causa de desempleo, ya sea porque le hacen una modificación de condiciones de trabajo que le permite extinguir la relación laboral o un juez extingue porque la empresa no ha cumplido cualquiera de las situaciones que permiten la extinción de la relación laboral, eh, el trabajador tendrá derecho a una prestación de desempleo siempre y cuando haya cotizado al menos 360, día, 360 días con anterioridad a, a esa extinción o finalización de la relación laboral y que no haya causado baja voluntaria en un trabajo en los tres meses anteriores. Son, son requisitos para acceder a la prestación de desempleo, aunque no lo había puesto aquí. Eh, en función de cuánto tiempo haya cotizado, el trabajador podrá perci eh, percibirá un 70% de la base reguladora calculando los últimos seis meses cuánto se ha cotizado. Si es siempre la misma base, no habrá problemas. Si cada mes cotiza de manera diferente, se tendrán en cuenta los últimos seis meses. Entonces, sea un 70% durante los 180 primeros días y un 50% durante eh, el resto eh, del día 181 hasta la finalización del derecho, con un máximo de dos años. También hay... Hay unos máximos y unos mínimos en función de si se tienen hijos a cargo o no se tienen hijos a cargo, eh, que se establece una, una cantidad de desempleo máximo 1.400 euros, si no recuerdo mal, mínimo 1.050 euros brutos siempre. A estas cuantidades hay que descontar seguridad social, 5,5% en este caso porque no hay que cotizar por el desempleo, y IRPF en el caso que el desempleo eh, esté reteniendo el IRPF. Cosa que últimamente no se está haciendo y genera muchos problemas en la declaración de la renta de este año, sobre todo con, con los ERTES. La prestación de desempleo da ya lo mismo que sea por extinción de la relación laboral o por suspensión de la relación laboral por expediente de regulación de empleo, como nos pasó con el año pasado con el COVID. El autónomo, curiosamente, aunque muchos autónomos no lo saben, desde el 1 de enero del 2019 tienen la obligación de cotizar por todas las contingencias. Por, eh, por incapacidad temporal, antes era optativo, ahora no es optativo, es obligatorio, debe, debe cotizar por las contingencias comunes que incluyen la incapacidad temporal y debe cotizar por el cese en la actividad. Antes lo mismo, eh, el problema es que como era optativo, pues la gente no lo hacía y luego eh, pues venían los lloros porque no podían acogerse a ninguna situación. Por eso, papá Estado, que nos hace de, de papá, y establece que es obligatorio. En el caso de esta actividad, el autónomo debe acreditar que realmente eh, concurre alguna circunstancia que hace que ya no pueda seguir prestando los servicios tal y como seguía, eh, venía haciéndolo. Hay un motivo, es causa económica, porque el negocio va muy mal y lo tengo que cerrar porque estoy ahogado, porque eh, pues, necesitaba las manos y me roto la muñeca y ya no puedo dibujar como dibujaba antes. O sea, un motivo por el que realmente no puedo continuar con esa actividad. En este caso, eh, tendrá derecho al 70% de la base regulada de los últimos 12 meses, con un máximo eh, de... Durante de, de, de máximo, no, no lo pones acortado, son dos años, el tiempo que se tiene el máximo, igual que el régimen general. La diferencia entre uno y otro es que para tener dos años de derecho a la prestación de desempleo en el régimen general hay que haber cotizado seis años, mientras que los autónomos, con haber cotizado cuatro años, tienen derecho a estos dos años. Es una pequeña mejora, creo que de las únicas que existen. ...entre el autónomo y el régimen general. Eh, como particularidades, curiosidades... Eh, ...evidentemente ambos tienen derecho a la jubilación... ...simplemente tienen que cumplir el requisito... ...mínimo de 15 años cotizados... ...y dos en el periodo anterior a la fecha de, de jubilación... ...si cumplen con el requisito... ...van a tener derecho a jubilarse los dos... ...el cálculo para, eh, para la jubilación... ...sí que será un poco más complicado... ...se tendrá en cuenta los últimos años cotizados... ...y como decíamos... En el caso de los autónomos existe esta particularidad de que no pueden subir las cuotas para no comprar la jubilación. Pero, sin embargo, por ejemplo, el derecho a la jubilación parcial, que consiste en eh, pasar a la situación de jubilación en un tanto por ciento de la jornada y mantenerse en activo en durante otro tiempo la otra parte de la jornada, normalmente es un 75% de jubilado, 25% de activo, o puede llegar a ser un 50-50. En el caso de los trabajadores de régimen general, tienen derecho, siempre y cuando sea una jornada completa y cumplan otro, eh, otros requisitos, como por ejemplo tener todos los requisitos para jubilarse excepto la edad y tener al menos seis años en, en la empresa, seis años antiguos de antigüedad en la empresa. El trabajador autónomo, la ley, curiosamente, le reconoce el derecho a jubilarse de manera parcial, pero sin embargo no puede acceder a esta jubilación parcial, esta posibilidad de trabajar la mitad del día y la otra mitad descansar, porque se tiene que hacer un reglamento. Un reglamento de la ley. Y como no lo hacen, porque es, no hay voluntad política de realizar este reglamento que desarrolle cómo se va a realizar la jubilación parcial de los autónomos, pues no, no se pueden acoger a la jubilación parcial. Desde mi punto de vista es una manera de evitar también un fraude. El hecho de seguir trabajando a jornada completa y, sin embargo, estaría percibiendo una parte de la jubilación y no declarar todos los ingresos. Pero bueno, si es así lo deberían decir públicamente y, y no decir simplemente que no desarrollan el reglamento. Es como la mayoría de cosas que afectan a los autónomos, siempre se presupone el fraude. Bueno, también es muy injusto. Por otro lado, la, la diferencia básica y, y que genera muchos problemas entre los trabajadores del régimen general y los trabajadores autónomos... Es que en el caso del régimen general es la empresa la que retiene, eh, realiza retenciones en la nómina respecto a de la declaración del IRPF, por lo tanto, el pues, Estado no se, fía, no se fía de que podemos aportar al Estado todo lo que debemos aportar en nuestra declaración de la renta y, por lo tanto, le exige a la empresa que nos quite cada mes una parte de, del dinero para irlo pagando. Y, por lo tanto, el trabajador solo tiene que realizar la declaración anual de IRPF. Si la empresa le ha retenido menos de lo que, de acuerdo a sus ingresos, debe de aportar, tendrá que pagar. Si le ha retenido de más, es cuando Hacienda devuelve dinero. En el caso de los trabajadores autónomos, eh, en cambio, pues esta gestión que el Estado obliga a la empresa a realizar, en el caso de los trabajadores del régimen general, no existe es el trabajador autónomo, el que debe de practicar, las declaraciones trimestrales tanto de IRPF como de IVA, en el caso del IVA, eh, como dice una, una compañera, le hacemos de, de mensajero o de, o de banco al Estado, porque nos, nos pagan un IVA que luego le tenemos que dar al Estado, no es nuestro, un dinero que no es nuestro y, y lo tenemos que pasar, pero el Estado no nos paga por hacer esa gestión, al contrario, nos obliga a tener que, que hacer gestiones. Entonces, aparte de las declaraciones trimestrales de IRPF y de IVA, también tenemos que hacer unas declaraciones anuales, que son la declaración anual del IVA, la declaración anual del IRPF. En el caso de que haya pagos de más de 3.000 euros, también hay que hacer una declaración anual, que es el 347 Hacienda, informando de quién nos paga o quién nos paga a lo largo del año más de 3.000 euros. Es decir, unas gestiones administrativas que suponen un incremento en, en, la, en el problema de, de los autónomos en el día a día. No se pueden dedicar solo a trabajar, sino que también tienen que aprender a hacer de de gestores y de administrativos. Eh, ahora. Eh, sí, ¿no? sí. Como quien invita a la charla o ha solicitado la charla es el, el sindicato de, de, de espectáculos y eh, quería hacer la mención especial de, de los artistas que tienen un régimen particular y especial dentro del régimen general, pero con su propia legislación. Entonces, eh, ¿quién es considerado un artista? Pues es toda aquella ejecución de actividades artísticas desarrolladas ante el público que se destinen a la grabación y futura difusión entre el mismo, actuaciones de tipo artístico o exhibiciones. Se considera dentro, por lo tanto, de quién es un artista, curiosamente, el personal administrativo, los técnicos y auxiliares, el personal subalterno, el personal obrero, ya sean carpinteros, encargados de taller, profesionales de oficio, electricistas, maquinistas, iluminadores, el personal que ayude en los espectáculos, pero que no sea considerado artista, hasta que extienda de categoría, una vez superada la formación de profesional, de la forma indicada en los artículos eh, 62 y 66 de la ordenanza de trabajo, teatro, circo, variedades y folclore. Ya veis que es algo muy divertido. Y por último, el personal técnico que acompaña a los, a los artistas en sus espectáculos. Tenemos que pensar en las giras. Eh, la, el régimen especial de artistas está pensado en... Ya viene de antiguo y, y de, por ejemplo, lo, lo que se en los en los cómicos que hacían giras entre los pueblos. Pues A esto se refiere cuando, cuando habla el técnico que acompaña, que monta el escenario, el sonido y ahora mismo la imagen, cuando se realizan estos espectáculos fuera del domicilio habitual. Sin embargo, ¿qué se excluye del régimen especial de artista? Y, por lo tanto, al estar excluido del régimen especial de artista, es régimen general y, por tanto, trabajador que no tiene estas particularidades del especial de artista. El representante de espe del espectáculo, los encargados de sastrería y peluquería, los maquinistas o tramoyistas, a mí esto siempre me, me llama mucho la atención, que los maquinistas estén excluidos, pero bueno, es lo que dicen. Los profesionales de la música que realizan una función docente, es decir, el músico que toca el piano en la obra de teatro es artista, pero el que enseña la música es régimen en general. Tiene también particularidades esto, ¿eh? Los especialistas que prestan sus servicios en academias de baile, también es, es curioso. Los técnicos musicales, transcriptores, reductores, correctores, autografistas o copistas. Los trabajos, los trabajos de producción, dopla, doblaje o sincronización de películas o para televisión, como el personal de laboratorio, distribución o publicidad. Esto es muy curioso porque muchos trabajadores que debían de estar encuadrados dentro del régimen general, contratados con su contrato, su, régimen, su seguridad social pagada por la empresa... Y todos los beneficios, eh, sin embargo, eh, en el régimen especial de artistas, los, los eh, les dicen que son artistas y que tienen que darse de alta de autónomos y cotizar como artesas cuando realmente no es así, estarían excluidos. Es algo que también hay que vigilar. No serían un falso autónomo, o de alguna manera lo serían, pero por, por exclusión de, del régimen al que toca, por confusión del régimen, mejor dicho. Los técnicos de sonido en qué situación lo prestan. Si es, eh, hay sentencias diferentes. En general se considera que es una relación especial de artista. En particular, depende de la habitualidad que lo hagan, depende de qué servicio estén prestando, de si hay público o no hay público, porque es, es básico que haya, que haya exhibición o haya público para hacerlo. Ahí se considera si es lo que determina si es un régimen especial de artista o es un trabajador, régimen general. Con permiso. Ay. Y como os he hecho antes con el, con, entre el régimen general y el régimen de autónomos, entiendo que es mucho más fácil ver las diferencias entre el régimen trabajadores y artistas que no autónomos artistas. Eh, en el caso del régimen general, trabajadores eh, normales, la empresa liquida las cuotas de cotización el trabajador, aunque le descuentan de la nómina la parte de la cuota, no tiene que hacer ningún tipo de gestión. Es la empresa la que gestiona todo, con, tanto con Hacienda como con Seguridad Social. Mientras que en el caso de los artistas, eh, la, la empresa hace una liquidación de cuotas en función de lo que se paga, que es provisional. Y a final de año, cuando se cierra el año, la Tesorería General de Seguridad Social realiza una liquidación definitiva. ¿Por qué? Porque eh, como es muy habitual en la contratación por días, y la remuneración por ese día hay que tener en cuenta al final, si la si el, también esto os lo, os lo he puesto en el anexo que, que os facilitaré, eh, la tesorería tiene en cuenta si se llega al mínimo pactado por el tipo de trabajo que se tiene eh, o no, porque hay una orden que fija también cuál es la cotización mínima, tanto por día como por mes, de, de los artistas, en función también de si son directores, si son actores, de si son eh, el, el resto de, de trabajos que existen. Entonces. Si no ha llegado por el tipo de contratación a la cuota ingresada por la empresa, el trabajador puede escoger entre él abonar la diferencia y que, por lo tanto, la, cuota que, o sea, la, la, la base de cotización que se tenga en cuenta para futuras prestaciones, ya sea desempleo, incapacidad permanente o jubilación, sea la de que realmente corresponde, porque se le ha abonado por debajo al final al contabilizar los días de, del periodo mínimo, o eh, no quiera abonar nada y, por lo tanto, se conste, eh, la, la base se corresponda con la retribución realmente percibida y no aquella que por el periodo de tiempo transcurrido debería de, de, de constar en, en esa base de cotización. Eh, en el caso de que haya esta diferencia entre la cuota provisional y definitiva, el responsable del ingreso es el trabajador, no es la empresa. Se presupone que la empresa lo ha hecho bien, que es una, la distinción entre entre las fechas eh, la, la, el hecho de la prestación no se puesto es el mismo el problema la diferencia o sea el hecho de que tengas el mismo derecho porque estás cotizando por la prestación de desempleo no hace que realmente tengas derecho a la prestación porque como no has cotizado a los 360 días probablemente no tengas derecho a la prestación completa sino a subsidios ayudas por no llegar al, es, es, es, es raro que un artista tenga derecho a la prestación completa. Es más, durante el COVID hubo uno de los reales decretos que especialmente reguló las ayudas y subvenciones a artistas porque no llegaban a prestación de desempleo y para no dejarles sin absolutamente ningún tipo de ingreso se tuvo que regular específicamente unos, unas ayudas y por el hecho de que no podían trabajar que estaba todo cerrado. Entonces era una situación especial de desempleo solo para los artistas. Eh, en cuanto a la retención del eh, IRPF, como decíamos, con el régimen de autónomos, la empresa practica retenciones parciales en la nómina y el trabajador solo tiene que hacer la declaración del IRPF anual. Eh, en principio, el artista, debe, como no es un autónomo, aunque es un régimen especial, está integrado y, por lo tanto, a diferencia del autónomo, el artista tampoco tendrá que hacer esta gestión adicional de tener que declarar ante eh, Hacienda. Sí tendrá que hacer la gestión con seguridad social al final del año de liquidación de cuota definitiva, pero no la parte del ICPF. Eh, una particularidad que distingue también al régimen general del, del régimen del artista es que el periodo máximo... Eh, no, no sé si, en, en, si, es que me, si me lo he saltado... Eh, como decía, el régimen general la contratación puede ser verbal o por escrito, mientras que la contratación de un artista debe ser por escrito... Es más, si la contratación no es por escrito, estamos ante régimen general y no régimen especial de artistas. Acuerdo? si la empresa intenta evitar el, el tema de la contratación, se escaquea, hace cualquier tipo, eso beneficia al trabajador. Estaríamos ante el régimen general, no régimen de artista, por lo tanto, jornada completa, tiempo indefinido y nada de eso de contratación por días o meses. Eh, como os decía, el hecho de que sea por escrito, en, en el régimen general existe un periodo máximo de dos meses de prueba. Si el, si el contrato es por un tiempo inferior a esos dos meses, como máximo podrá ser de un mes. Mientras que en el tema de el, la contratación por artistas, como se fija o es habitual la contratación por días, semanas y meses, es, es raro incluso que la contratación sea superior. El periodo de, profa, de prueba se fija que en los contratos, en contratos de menos de 10 días no puede haber periodo de prueba. Y, en el caso de fija diferentes periodos, en los contratos de más de dos meses podrá haber cinco días, en los contratos de, seis, de hasta seis meses podrá haber un periodo de prueba de diez, de diez días y en el resto de contratos, es decir, a partir de los seis meses el periodo de prueba será de quince días. Eh, otra situación curiosa o en este caso a mí me genera eh, mucho desagrado. Sí. Compa ...entiendo que es compatible con, con la actividad que desarrollan... ...pero veo que es incompatible con la conciliación de un trabajador... ...es que en el régimen general eh, existe la, la obligación de tener un descanso... ...de 1,5 días a la semana, un día y medio... ...mucha gente se cree que son dos, pero pues no, es un día y medio a la semana consecutivo... ...y es un periodo que se puede acumular en dos semanas, es decir, en 14 días... ...se tienen que tener tres días, no tiene que ser 1,5 cada semana... ...pero sí que en un periodo de 14 días tiene que haber tres días de descanso... En el régimen de los artistas también es un día y medio de descanso, pero se puede fraccionar respetando que sea un día 24 horas seguidas de descanso y que el otro mediodía esté separado, no tengan que ser juntos. Y se puede acumular hasta durante cuatro semanas, es decir, que en el trabajador trabaje cuatro semanas y por lo tanto descanse seis días al final de esas cuatro semanas, pero trabaje seguido. ...todos esos días y al final los, los seis días sean los últimos. Eso sería estaría permitido, aunque ya digo que a mí me, me resulta, me molesta especialmente, además de, de las 24 horas de descanso. Por último, una, una situación que me ha llamado especialmente la atención cuando lo he preparado, porque además yo diría que incluso es discriminatorio, no, no veo el porqué... O no sé si es un, algo que se han olvidado o incluso cuando yo lo he consultado no estaba actualizada la normativa, pero me, me, me llama muchísimo la atención. En el caso de un trabajador por el régimen general que esté contratado de manera temporal y su contrato llegue a término, acabe el contrato, tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año trabajado, incluso si ha trabajado solo una semana. Será la parte proporcional a esos 12 días de salario por año trabajado, siempre. Mientras que un trabajador eh, del régimen eh, especial de artista, eh, la indemnización del contrato solo tendrá derecho a indemnización del contrato si, es, si el contrato es superior a un año y el importe de esa indemnización se tiene que haber pactado, si no se ha pactado es de siete días de salario por año trabajado. Entonces esto Como abogada me, me molesta especialmente. Ya os digo. No, la verdad es que lo he estado buscando y no sé si se debe a, a que no está actualizada la norma o que realmente aquí hay algo que no que nadie ha discutido de cuidado que esto no, porque se nos está tratando de manera diferente. Y eh, pues aquí acabaría mi, mi pequeño resumen que facilitaré y ahora ya espero que, que haya servido, ni que sea para poder profundizar más respecto de, del, del fantástico y maravilloso mundo de los autónomos y sobre todo de los falsos autónomos y si hay algún tipo de pregunta durante la charla pues yo encantada de intentar resolverla vale eh, sí yo tenía algunas consultas eh, no me ha quedado claro la, la diferencia entre pre prestación y subsidio eh, simplemente la cuestión de terminologías no no solo es terminología la prestación es algo a lo que eh, la prestación es algo a lo que se tiene derecho por el por haber trabajado por haber cotizado y el subsidio es asistencial. Como no tienes derecho, no has, no has llegado al mínimo, no has cotizado al mínimo, el Estado, que le das pena, pues para que no te mueras de hambre, te paga algo. El, la prestación la puedes reclamar, es un derecho que tú has ganado, el subsidio es caridad, para que se me entienda. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el importe también es diferente. El importe de la prestación es de acuerdo... ...a la cotización que se ha realizado por parte del trabajador durante, en el caso del régimen general, seis meses... ...en el caso de autónomos del año anterior... ...en el caso de trabajadores de artistas sería también de los últimos seis meses cotizados... ...mientras que el subsidio es simplemente el hecho de no tener acceso, no llegar a los mínimos... ...o haber agotado ya una prestación contributiva, lo que genera el derecho a subsidio, pero es asistencial. Vale. Y el, el subsidio no es esto en, en lo que llaman los 400, eh, 424 euros... Eh, ¿En qué momento tiene sentido que un autónomo tenga una intermitencia de bajas y altas en el régimen de autónomos? ¿Esto es inteligente hacerlo o realmente hay que mantenerse 12 meses, pase lo que pase, contra viento y marea? A ver, en, de autónomos? en principio la seguridad social, la inspección de trabajo no permite alta, altas y bajas intermitentes. Entonces, eh, aunque parece un contrasentido, aquel trabajador autónomo que no genera suficientes ingresos y no puede mantenerse de alta, eh, genera impagos. Entonces, eso además se, se alarga. Pero la tesorería no, no, no tiene la, la previsión de que se puedan hacer altas y bajas en función de las, eh, de las cotizaciones que tú, o los ingresos que tú tengas, mejor dicho. Por lo tanto, lo que, lo que la norma prevé es que tú te mantengas de alta. Y si no puedes pagar, pidas suspensiones de pagos, pidas eh, pagos aplazados de las cuotas, la posibilidad de, de aplazarlo como con los bancos, de estar un tiempo sin pagar o la parte que no puedas pagar, que te la prorrateen en los meses posteriores a ver si la cosa mejora y la puedes pagar. O incluso dan por asumido que, vas, que, que incumplas, que no pagues cuando toca y que luego solicites un aplazamiento de las cuotas. Es decir, esto el más adelante, que tengas que pagar la parte proporcional de acuerdo a unos meses. En, en 12 meses, en 48 meses, la deuda que tengas con la Seguridad social. Pero no altas y bajas. La, la norma no lo prevé. Si es una baja, es un cese de actividad y tengo que justificar por qué he llegado a ese cese. Vale. Y o sea, no, no está pensado por pues, me va bien, entonces este mes que trabajo sí, el mes que trabajo no. En la, en la mentalidad de, del, del que ha hecho la norma no está eso. Es si te va bien, sí. Si te va mal, cierras y te buscas otra cosa. Pero no alta, baja, alta, baja, alta, baja. Vale. Sí, como que, este, que hay que estar trabajando en todo momento durante todo hay el Hay que año, ser alto en todo momento y si no puedo pagar, pedir la, las suspensiones o los pagos proteados de las deudas que haya generado porque no haya podido cubrir las cuotas. Vale. Lo que pasa es que esto genera a veces un endeudamiento. O sea, que el uh -huh. hecho de que tú eh, vayas aplazando cuotas por pagar o vayas eh, eh, as, eh, acogiéndote a subsidios, va a generar, bueno, el subsidio no genera una deuda, pero al final el que tú las cuotas sí que genera una deuda. Genera una deuda porque además eh, hace cada vez la pelota más grande, porque si en un momento no he podido pagar, eh, es muy optimista pensar que dentro de tres meses la cosa mejorará y sí que generará ingresos suficientes como para poder pagar no solo lo que me toca ese mes, sino la parte proporcional que he dejado de pagar eh, cuando no he podido. Y porque además genera intereses. Hay un interés legal del dinero por cada cuota impagada que se vale. genera. Y si además hay un incumplimiento en cuanto a la, a la documentación que hay que presentar cuando se liquidan las cuotas, hay un recargo también de prestaciones. Vale. He eh, comentado que, se, que se, pre, o sea, se prevé que no sea así, que haya altas y bajas, pero se sabe que la gente lo hace. Mm. ¿Hay algún momento en el cual pueden decirte, oye, tú esto no lo puedes hacer? En principio no, tampoco hay ninguna precisión de que te puedan impedir darte de alta como autónomo. Tampoco está previsto. Eh, ¿Dónde se las va a cobrar, entre comillas, la tesorería? Cuando llegues a la finalización de tu vida laboral, solicites la prestación de jubilación y ahí veas si tienes periodo o no tengas periodo. Porque toda vez que no tengas periodo cotizado, cada vez que te das de baja, no estás cotizando y por lo tanto el derecho a prestaciones posteriores quizá no lo generes. Vale. ¿cómo se podría saber qué, qué cuantía de ganancias tiene que tener un autónomo para que ve para que compense estar dado de alta algún tipo de compensación o eso va en función de, de, de, tus, de tus gastos no, esto cuando os he hecho el resumen no, no os lo he incluido pero eh, como os decía siempre hay la presunción de que, que pasa mucho no es que no pase pero hay la presunción de que el autónomo siempre va a defraudar, siempre va a defraudar IVA, siempre va a declarar menos de lo que realmente ingresa y por eso hay un mínimo de cotización. Si alguien le compensa o no le compensa, no es que le compense o no le compense, es que la ley dice que si de manera habitual realiza la prestación de servicios, tiene la obligación de darse de alta como autónomo. Y si no lo hace, puede venir a la inspección de trabajo, declarar que es un autónomo y reclamarle incluso cinco años hacia atrás la las cuotas que no haya pagado con todos los intereses de, de recargo de demora e interés legal del dinero por la falta de cotización durante ese periodo. Entonces, no es tanto me, me, me conviene o no me conviene, es si lo hago, me debo dar de alta, para evitar desde el punto de vista de, de abogada ¿eh? para evitar problemas futuros, si estoy en esa situación debo darme de alta no, no, no. Vale. Eh... Es, me, me tendría que, que pues eso, ajustarme, de, porque es tan fácil, porque todos vivimos del aire, no tenemos servicio de comer cada día y no hay otros gastos, pero es con lo que gane, pues administrarme lo justito para que sepa que la diferencia también es, esto en, en el despacho lo hablamos mucho, los trabajadores el día 1, entre el 1 y el 5 normalmente en general, tienen ingresos. Los autónomos el día 1 tienen eh, de, decrece su, su cuenta. No, no me gusta decir que, que tienen pérdidas porque no son pérdidas, son gastos. El día 1, si no el día 30, pero siempre pensamos: el día 1, eh, en lugar de entrar dinero, lo que hace es salir dinero. Sale la cuota de, de la seguridad social, sale todos los recibos que tengas en el, el local donde puedas estar si es que tienes un local, la, el teléfono que necesitas para trabajar, la, el internet que necesitas para trabajar. Todo esto es. Y ingresos, pues ya verás, si facturas tendrás ingresos y si no, no, uh -huh. mientras que el trabajador tiene unos ingresos asegurados, que pues no tiene que estar ¿no? preocupado, ¿no? Sí. en teoría. En relación a esto del tema de las cosas que te puedes desgrabar de, del IVA y demás, siempre uh -huh. hay mucha confusión y entonces muchas veces o te tiras a la piscina y empiezas a desgrabar cosas un poco así al, uh -huh. al tuntún, otras veces te reprimes y prefieres no tocarlo, incluso cosas que podrías desgrabar, decides no desgrabarlas uh -huh. porque te da miedo que luego haciendo te diga que te has entrado de manera inadecuada y que además te sancione pues, no solo te pida la cuota que no sino que además te sancione exactamente que de hecho si recibes algún tipo de, de como a mí me ha pasado de, de inspección que uh -huh. te miren cuando pasé de Madrid a Cataluña en el tema del régimen de autónomos que me uh -huh. de de vigilio fiscal pues ahí fue no entonces uh -huh. la verdad es que te hace, te piden todo un tipo de o sea, una, una fiscalización claro o sea, Sí, la, la, la, los registros, el libro de cuentas con el, los ingresos, los gastos y toda la de caro, tenerlo bien, ¿no? de tenerlo bien, quiero decir, eh, bueno, pues bien ordenado en Excel, tal, no sé cuánto, pero es tan tan minucioso uh -huh. que la verdad que casi prefieres no volver a repetirlo. Y entonces pues terminas pues, diciendo: bueno, pues mira, pues el teléfono, por tal de que no me puedan decir nada del teléfono móvil, que al final no puedes tener los teléfonos móviles, uh -huh. pues entonces no lo voy a meter. Uh -huh. eh, la gasolina del coche, que la uses para todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, o sea, de, de, de, de qué manera saber ¿sabes? qué se puede meter y qué no se puede meter dentro de la región de la Porque si tienes un gestor, el gestor te va a decir: se va a limpiar las manos. O es sea, se decir, se va a lavar las manos y te va uh -huh. a decir: no lo metas, no lo metas, no lo metas, no metes no nada. A ver, aquí eh, también dependerá del gestor al que, el que contrates, ¿de acuerdo? Es, es encontrar a la persona. Si no ha quedado claro, eh, mi consejo es si puedo escoger de alguna manera. El problema es que no puedes escoger, pero si de alguna manera puedes escoger, escoger régimen general, siempre. Nada de escoger régimen de autónomos, nada de escoger régimen especial de artista. Ante la duda, régimen general. Y si no puedo, pues entonces pringo con el otro hasta que, si no soy régimen de autónomos, consiga las pruebas para poderme ir a la inspección de trabajo o a un juez para que me declare el régimen general. Me devuelvan todas las cuotas que yo estaba pagando a Seguridad Social y las tenga que pagar mi empresario. Y yo tranquilo, fin, hago mi trabajo, entro a mi hora, salgo a mi hora. El riesgo se lo lleva el empresario y no el autónomo. En la inversión se la lleva el empresario y no el trabajador, falso autónomo. Y los ingresos, tengo unos ingresos asegurados, no tengo que estar dependiendo de, que, de conseguir clientes y que además que esos clientes me paguen. Si el, el empresario es que lo haga. Entonces, en cuanto a qué se puede y qué no se puede, eh, los estábamos comentando antes de la charla. Las leyes están hechas para que se precise un abogado. Los abogados no son necesarios en la sociedad. A pesar de que soy abogada, yo soy de las personas más críticas con la abogacía. Los abogados no son necesarios. Los profesores son necesarios. Los médicos son necesarios. Los, abogados, los, los obreros son necesarios. Porque si no, pues no se hacen las cosas que necesitamos para vivir. Ni carreteras, ni edificios, ni mesas, ni, ni nada. Los abogados son absolutamente prescindibles, pero las leyes las leyes se redactan para que se precise, para justificar que tenga que haber un abogado y que además le tengas que pagar un pastizal porque no entiendes lo que dicen. Pues Las leyes fiscales son doblemente eh, realizadas de tal manera de que sea preciso un abogado para entenderlas. Yo como abogada muchas veces no entiendo las leyes fiscales. Me dedico y lo hago todos los días y no las entiendo me entiendo, yo soy autónoma y a mí mi fiscalidad me, lo, me la lleva una persona que sabe de fiscal, es un abogado fiscalista. En mi caso, te diré, eh, no es como, como me comentas en el gestor, en, en, el caso, en mi caso mi fiscalista sí que me dice, esto hay una duda, aquí esta parte no la estás declarando, la estar, te lo podrías estar desgrabando, o esto hay dudas, ¿qué quieres hacer? En mi caso siempre es, lo que no me genere problemas. ...me da igual que esté perdiendo dinero... ...que me pudieran devolver más... ...que si me hacen una inspección... ...no me den ningún tipo de problemas... ...prefiero pagar de más... Eh, ...tengo la, la mentalidad de que si estoy pagando de más... ...estoy contribuyendo al sistema... ...y en lugar de llevárselo un chorizo... ...se está metiendo en un hospital... ...quiero pensar eso... ...vivo más tranquila así... ...pero también claro... ...depende de lo que se contrata... ...de cómo se contrata... ...si estás pagando a alguien... ...que te está, que te está cobrando 20 euros al mes... ...o 20 euros para hacerte la declaración tampoco le dedicará el mismo cariño el mismo tino que una persona que a lo mejor te cobra más pagar más tampoco tampoco te garantiza que, que se lo mire mejor o sea más responsable hay que ir con mucho cuidado es, no no hay una respuesta fácil a no eso fácil a eh, ah, sí. eh, antes de la, antes de la formación Hemos estado hablando lo del tema de las cooperativas, que yo creo que sería interesante que quedara reflejado en sí. el vídeo también para la gente. Uh -huh. eh, no sé si puedes hacer algún tipo de introducción o de resumen o algo sobre sí. esto. Sí, que cuando, eh, estábamos comentando un poquito de qué iba la, la declaración en la formación y, y qué había hecho, y, y hay, hay un par de cosillas que sí que me he olvidado de, de incluir, como he ido leyendo y no estaban escritas, no las he explicado. Eh, hay muchos autónomos, o mejor dicho, falsos autónomos, que precisamente para evitar este nivel de, de riesgo en los ingresos, no tenerse que dar de alta en la Ciudad Social y que le, le gestionen el IRPF y el IVA, acude a las llamadas cooperativas de autónomos. Esto se puso muy de moda, sobre todo a partir, si no recuerdo mal, del año 2008-2010, y ya entonces, eh, sobre todo 2012, con el tema del emprendedores, de hacerte autónomo, con la cuota plana, que, que entonces tú decidirás tu futuro, tú serás tu propio jefe y estas cosas, que solo benefician a la empresa porque recortan gastos de la empresa que trasladan directamente al trabajador, eh, se formaron estas cooperativas en las que te dicen, no pasa nada, no hace falta que te des el, aunque trabajes como autónomo, siempre y cuando no... Tus ingresos estén por debajo del salario mínimo, no tienes obligación de darte de alta como autónomo respecto a la asia social y por lo tanto tampoco eh, tener que declarar directamente a Hacienda por la declaración y el IVA que, que dentro de tu factura estará y que tendrás que pasarle a Hacienda, esto que, que le decíamos de recaderos a Hacienda. Entonces se paga una cuota a, a esta cooperativa, si no por, lo que, por clientes que me han llegado, diría que son unos 50 euros al mes no llegan, o sea que es Incluso menos. Algunas cooperativas es solo cuando facturas cuando te cobran. Pero bueno, eh, las cooperativas, respecto, la administración las considera ilegales. La administración, me refiero a Hacienda y Seguridad Social, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los juzgados no las consideran ilegales. Hay sentencias que dicen que el uso de una cooperativa de autónomos por parte del, traba de, del trabajador, en este caso del usuario, no puede ser trabajador, no puede haber el régimen de habitualidad, eh, es lícito y es, eh, es legal. Pero los juzgados que lo han dicho son juzgados de lo contencioso, administrativo y refiriéndose a las actas de infracción realizadas por Inspección de Trabajo, en las que precisamente el hecho de utilizar, de ser usuario de una cooperativa, eh, Inspección de Trabajo entendía que era un fraude en la seguridad social, y decía, ¿desde cuándo has facturado? Pues desde entonces tú eres un autónomo y te cobro todas las cuotas de, de autónomo desde la primera factura, porque tampoco me puedo ir más atrás, solo desde que hay una factura entiendo que hay actividad o podemos hay actividad, pero todo el periodo, hayas facturado o no hayas facturado, es autónomo y por lo tanto además incluso no tiene por qué ser a base mínima, las bases las fijaba de acuerdo a la facturación, hacía o sea, también barbaridades con, a, la, a la de fijar las bases, entonces, eh, los juzgados, ya digo, no todos, pero bastantes juzgados de lo contencioso administrativo, han dicho que eso era una temeridad por parte de Inspección de Trabajo. En los casos en los que la de la facturación quedaba claro que no se llegaba al salario mínimo y que además no era habitual. Dicho de otra manera, aquel que cada mes factura con la, con la cooperativa puede tener un problema muy grave. Y el que no lo haga, mi consejo es date de alta de autónomos, ya sé que es, un, que es un problema, ya sé que es mucho dinero, ya sé que además es la gestión, el tener que pagar además al gestor para que te lo gestione, que la cooperativa te lo hace, pero te dará menos problemas. Si no te lo puedes permitir, porque todos tenemos el vicio de comer y es necesario comer, hazlo con la cooperativa, pero en cuanto consigas salir de la precariedad, regulariza la situación y pasa al régimen de autónomo normal. Y si eres un falso autónomo, intenta denunciar para convertirte en un trabajador de régimen general. ¿Sí? Ha habido otra cosa que también no hemos comentado justo antes de la formación, y es que es una práctica habitual de los empresarios, los empresauros, como dicen algunos en Twitter, que me hace mucha gracia, que es, mira, es que me va mal la empresa. Entonces, en lugar de ser trabajador, que ya venía siendo trabajador, yo te voy a despedir, no te voy a pagar nada, evidentemente, y tú te das de alta como autónomo y entonces seguimos, pero tú como autónomo, es que me va muy mal y no te puedo pagar. O directamente te contrato desde cero, diciéndote eso no Tú contrátate como autónomo, te das de alta como autónomo, pero no te preocupes que yo te lo gestiono todo. Yo te lo pago todo y tú no tienes que hacer nada, tú solo trabajas. Pero estarás dado de alta como autónomo. Eso genera muchos problemas porque si el trabajador no está pendiente de inspección de... Perdón, inspección de, de, de su vida laboral, sí, inspección de, trabajo, de asegurarse de que no existe una deuda, en el caso de que ese empresario que le ha prometido que iba a pagar no pague ni a Hacienda ni a Seguridad Social, la deuda será del trabajador, porque por mucho que le hayan hecho una promesa que otro va a pagar, el responsable del pago es el trabajador. Y se puede encontrar, si se confía, que tiene una deuda de varios miles de euros con los intereses y recargas que pueda haber, y que además va a tener que, eh, que liquidar hasta que, que liquide o hasta que pasen 15 años, que es el límite de las, de las reclamaciones pecuniarias. Pero eso que es, cuidado también con estas situaciones de, voy a hacerle un favor a la empresa, lo que sea antes de que cierre, porque lo que interesa es trabajar, porque tengo hipoteca, tengo hijos, necesito ingreso. Ojo con esas situaciones. También he visto barbaridades, sobre todo, ahora volverán a ver dentro, bueno, ya, ya estoy teniendo consultas de, es que la empresa tiene muchas deudas, es que nos ahogan, pero claro, tenemos clientes y las cosas van bien y, y aún nosotros están cerrando, vamos a aprovecharnos. Lo que voy a hacer yo empresa es que voy a cerrar esta empresa, pero claro, yo tengo deudas y a mí me van a perseguir. Entonces voy a crear una nueva empresa. Entonces ponte tú trabajador como administrador de esta nueva empresa ya la gestiono yo, no te preocupes, tú no vas a tener que hacer nada, yo contacto con los clientes, yo sigo gestionando, pero vas a ser tu trabajador el administrador de esta empresa. Cuando hacen esto, de repente, al cabo de uno o dos años, eh, aparte de que está colaborando con un lanzamiento de bienes en el caso de que la empresa tenga deudas, porque está trasladando dinero y, y eso es un delito perseguible, eh, se puede encontrar que como administrador es responsable de las deudas de gestión y administración de esa empresa también con, por varios millones de euros, millones, no, perdón, varios miles de euros, espero que no, y con la deuda de seguridad social, porque el administrador de una empresa debe ser necesariamente un, un autónomo, se debe dar de alta de autónomo. Entonces el trabajador no sabe, no hace nada y se encuentra con, con el pastelito al final. Que ya, ya os digo que no es ni una, ni dos, ni tres consultas que he tenido de este tipo. O sea, es más habitual de lo que parece. Y con el, la buena fe de que necesito trabajar y si así trabajo y así llevo dinero a casa, pues la forma da lo mismo. Pues no, la, la forma no da lo mismo. Da muchos problemas. Eh, vale, pues sería... O sea, yo por último tendría uh, que... que... ¿Hay algún tipo de herramientas, eh, lugares de consulta que puedan tener los autónomos, eh, que sean prácticas ahora que existe Internet y demás o algo? ¿Alguna recomendación? Eh, no sé. el, el riesgo de Internet es que en el, el, en el momento en el que más acceso a la información tenemos, más desinformados estamos. Google es una herramienta fantástica y maravillosa, es San Google. Pero si no sabes dónde buscar, eh, yo puedo colgar cualquier barbaridad y que esté colgado en Google no quiere decir que sea verdad. Entonces, ¿las hay? Sí, en los sindicatos eh, tenemos el acceso a una información veraz, porque en principio hay personas que saben de lo que están hablando o deberían, en la mayoría de los casos siempre hay excepciones, pero... Eh, hay la información correcta de acuerdo a la legislación y si está actualizada pues muchísimo mejor eh, la normativa cambia continuamente y puede haber problemas si no pues eh, lo mismo que con el gestor cada gestor te puede hacer una cosa eh, en, el problema también de Google en estos momentos es, es una práctica muy habitual que los profesionales tanto del derecho como de la gestión cuelgan artículos en en, en páginas web, en artículos de difusión, para atraer en el fondo clientes. Alguien cuando hace una búsqueda, ve el articulito y este sabe, me voy con él. Entonces, cuidado, porque los articulitos también muchas veces son copias, son, son, son plagios, y que haya hecho un escrito no quiere decir que sepa de lo que está hablando. Entonces Para mí, lo mejor, acudir siempre a la ley, es lo mejor. El problema es que la ley no se entiende, en el momento necesitamos también un traductor. Para eso están los sindicatos. Con lo cual, eh, de afiliarse lo primero para hacer grande al sindicato y si no, eh, utilizar las herramientas porque, por suerte, los sindicatos ponen a disposición las herramientas para los trabajadores. Vale, vale. pues por parte está. Les voy a preguntar si, si alguna persona cree, si que si una persona cree que está situación autónomo, lo primero es apostar al sindicato y preguntar y hacer la consulta, ¿no? Eh, pero si a una persona te está claro que está en la fase autónoma, ¿cuáles serían las estrategias a seguir? En plan, ¿quins pasos? El mes básico, el mes importante, aconseguir la prueba. La prueba, en te cas, veniendo aquí... Eps, ¿Qué se me pasa? La prueba de dependencia, de de retribución y del régimen sancionado. Toda la prueba que pugui aconseguir que realmente no es un autónomo, sino que es un falso autónomo, que, que rep las órdenes directamente de la empresa y que la empresa es quien eh, establece cómo se han de hacer las cosas, de, de qué manera, en quins plazos, en eh, quins terminis, cuál es la per retribución que se para por estos terminis, en el caso de no estar d'acord con los terminis que impuso las sanciones o que, que fa aquests estos al trabajador. El tema de las vacaciones también es muy importante, eh, el tutu no tenemos la en cuenta. Si el trabajador te la capacidad da, de... yo jo, jo sido tan trabajador en general como com autónoma. Yo con ella trabajadora había de cumplir un horario. Yo como com autónoma, si un día no em ve de gust dic, adéu, que me da gusto continuar trabajando, me dice, hola, dejo como un bach. Y me han bachado una vuelta un trabajador no tiene esta capacidad muchas veces los falsos autónomos son controlados precisamente para no tener esta libertad también sería la nota de dependència de la de empresa, todas estas pruebas las vacaciones, un autónomo es cuando hace las vacaciones no hace vacances un, no un trabajador no si un autónomo hace vacances y aquel que, que el contrato obliga a a una persona en el su lloc o obliga a con está de a haber contratado a otra persona para que continúe en la prestación de servicios, también es una nota de que ya hay una relación laboral per sota y que ya hay una relación de poder entre empresario y trabajador. Que es que, como al el mayor nombre de pruebas posibles, documentales muy millón, pruebas electrónicas, trucadas, misallas, WhatsApps, i a día de hoy, cualquier cosa es válida, molta siendo no un pero las, las grabaciones de las conversas ya sean telefónicas ya sean presenciales son válidas como prueba en un juzgat. Al que no, no, no es lícit, no no, en el social es lícit. Al que está prohibido es agafar una grabadora o un móvil, deixarlo en un lloc y marchar. Eso no es lícit. Ah. Pero una grabación de una conversa en la que tú exparts es absolutamente lícita. La gente normalmente no sabe por ejemplo, si es la única manera que yo tengo de poner una prueba perquè la el es muy llena y no me em un res para escribir, intento grabarlo cuando parlem ya sigui per por teléfono, ya seguir presencialmente, y intento que se vea això que me estado dando ordres, que yo no puc triar res que es de que me está haciendo todo. Cuando tengo toda esta prueba, todo esto a las triar, o me voy a la de trabajo, o me voy a, a el eje social. ¿Qué trio? Pues eso de, ya ja dependrá de la persona, Realmente no es necesario un advocat en cap de las dos situaciones. La ley permite poder presentarse al juzgado social sin cap advocat. El consejo es que hay un advocat para una cuestión de plazos, de, de procediments. Pero en aquest caso, que acudeixen al sindicato, tiene normalmente un servicio jurídico que pone posa a disposición, o si no, que s'acudeixi a la justicia gratuïta. Y habrá un advocat que te si no vols fer la, la inversión, no vols aportar res, només si cobras de pagar que te si no, no, si es una declaración simplemente de, de pasar autónom a autónomo a trabajador, no hay que pagar la fisica económica y partar al advogado no, no cubre la red. El problema de la justicia gratuita es que no trías el advogada y pardas gracia. Yo soy que advogado al turno físico, trato igual un trabajador que ve de a Partibat, que un trabajador del turno físico, pero no todos los advocados son iguales y todas las advogadas son especializadas en solo unas cosas. Pero bueno, al, al sindicato sí que, sí que hay alguien que, que saben humor y que van, podrán ayudar. Y para tan tria, eh, espero que no me veáis que inspecto de trabajo, pero yo la inspección siempre digo que es como el, el, el cuento del, del pastor y el lobo. A la inspección sabéis para decirle al empresario que me voy a inspección, que te voy a denunciar, que voy a inspección, que te voy a denunciar, pero me es valdo porque por desgracia no, no siempre resolen como comandancia gradeada que arrasó o como se supone que arrasó de grado de allí y ahora en la como advocada también de formación profesional yo tiro capa al suyazo me es lenda vagadas pero también es afectivo últimamente mi parcela me está muy lenta. Sí, bueno, ya era, ya abans del Covid eran seis meses para una actuación inspectora y ahora ya mal el Covid ya no sé ni, ni quin volumen estarán. Vale, y a nivel de acción sindical, si sí. claro, sí, para las gracias en la que todo el tema de la de autónomos y la falsos autónomos el podemos afrontar básicamente el, la acción jurídica. Uh -huh. Pero se te de esa una vía que es indicada? A ver, los trabajadores tienen drets no porque los empresarios sigan y les hagan un donat sino porque los han barallat Y los dan barallat de manera colectiva, sino de manera individual, no es té força fuerza. Es cuando quan los trabajadores se han unido, cuando han conseguido una fuerza, o sobre sigui, todo cuando tenían conciencia de la clase, una cosa que han perdut eh, que se unían y a que esta... Para yo, y fin de toda violencia, mes o menys directa, se han conseguido los que en estos momentos ens estem deixant perdre. la senda Y que amor, porque nosotras tenemos cosas que ara o, o no las embaraliemos, o, o nos tratan como si no pasase res, como si fuese normal que la de pedra. La situación en las que estamos ahora, la globalidad, sobre todo también ahora, post-pandemia, teletrabajo, ahora ya era, pero es que desde todo el tema del coronavirus... Teletrabajo, fragmentación, la gente ha ido a casa se va y partando no días con pan. Ya fomentaba y ahora me... Para que esta banda las asociación sociales son muy útiles. Juntamos gente que está en una matrícula situación, dando un matrícula empleado. Claro, si un matrícula empleado no está haciendo, a mí, probablemente ya está haciendo a autónomos o falsos autónomos que están en la matrícula situación. Si hay unim todos, será más fácil que tengamos una presión sobre qué tal este empleado concreto y sobre todo a los empleados, el Anjanaral, que nos unimos todos, entonces, al final, sindicarnos, para hacer forza, contactar, ver que no somos los Unix, que un sol, lo del el mito de, de Robinson Crusoe en la isla perdida, ni tan solo es el Libra, funciona, no está sol, está viernes, al su gustat que si no es por viernes se muere el Robinson Crusoe. Por eh, los trabajadores igual, solos no fem nada. Yo, yo me salgo el culo y los demás que se busquen la vida porque yo lo valgo, siempre acaba también Necesitamos ayudarnos a dar, ahora partudas una más para mí, y así es la manera encarar fem força, més de encararlo. Fem fuerza, tendremos más pruebas de realmente que esta falsa... Eh, la situación de falsa autónoma y también, debajo de un pueden tras el de una persona sola, de que es una situación congruente a varias personas, en el que simplemente la empleada está de fusión de las dos obligaciones. Y, por ejemplo, ser una parte de acceso sindical a través de los convenios colectivos? O sea, de los siguiente del convenio colectivo por regular las partes de autónomo? No, en principio está expresamente explosivo. El convenio colectivo no me regula la relación laboral régimen general, el trabajador, el autónomo está expresamente excluido del convenio colectivo por tanto, por esta vía no... No, no, cap mena... no, El convenio colectivo lo único que puede hacer es evitar el... la contratación a través de TTS, eso sí, pero siempre pensando en trabajadores y régimen general. al la... que podría hacer un convenio colectivo es que una empresa que no pudiese eh, subcontractar a un autónomo, para tan intentar que aquellas redes que se están subcontratando, que se están externalizando, crean las figuras de falta autónomos, no funcionase. Pero no, no creo que fue tan afectivo con la presión de las charlas sociales, juntarse y a las horas para allá. Pero entonces. Eh... ¿Cómo se puede intentar hacer cierta presión sobre el tema, por ejemplo, de las tarifas dentro de los autónomos? Porque cada uno es verdad, cada autónomo supuestamente tiene sus propias tarifas, pero al final no tiene sus propias tarifas, sino que trabaja para varios clientes y cada uno tiene sus tarifas. Cuando me dices tarifa, ¿significas el precio que te paga el cliente por tu trabajo? Exactamente. Vale, aquí el, el problema es ese. El autónomo se puede hacer valer, en la teoría... Eh, cuando a mí me viene un cliente y me contrata, yo le digo, esto es lo que yo cobro, ¿te gusta bien? No, hay muchísimos abogados, busca, compara y quédate con quien quieras. Yo lo que te cobro es esto y no negocio, yo te impongo qué es lo que valgo yo. Cuando el cliente es el que te impone el precio, entonces es que no estamos hablando de autónomo, estamos hablando de un falso autónomo y se están aprovechando una situación de precariedad, al igual que en el régimen laboral. Las condiciones precarias, eh, el empleador le dice al trabajador esto es lo que hay y si no te gusta, hay cinco detrás de ti esperando tu puesto de trabajo. En la situación de autónomo te imponen el trabajo y si no te gusta, hay cinco por detrás que sí te quieren contratar con esto. Eh, la solución fácil cuando no estás en, en, en ese sistema es decir, os ponéis todos de acuerdo y ninguno trabaja y entonces subirán tarifas. Problema. Poneos todos de acuerdo para que, no, para que nadie trabaje por un precio inferior. Claro, porque es, pues es de acuerdo para que no trabaje, pero supuestamente legalmente, o sea, no es legal que un grupo de autónomos se junten y pacten unas tarifas. Por no que, que pacten es. no, pero tú pones tu precio y si lo que pactáis es que ninguno está dispuesto a trabajar por menos de... Tú ahora, estás pactando tu precio. Si el empleador, encu... o sea, si el, el que está contratando encuentra otro que le trabaja por menos, no hay... o sea, tú me estás hablando de lo que serían las, las normativas contra monopolio. En el momento en que empresas, sobre todo eso está pensado para empresas, fijan unos precios y, y no puedes, en la ley de la competencia entonces no entra. No, no entra. Ah. Por ejemplo, las, las gasolineras, cuando las gasolineras pactan precios y todos tienen más o menos, puede la gasolina al mismo importe el litro entonces Pactan subidas, te, no, no te puedes ir a la competencia a pagar menos porque no, no hay libre mercado. En el caso de los autónomos, tú fijas el precio de tu trabajo. Nadie te impone no poder fijarlo. Sí, pero efectivamente al final te ves, ves un porque, porque hay tanta oferta y además en estos momentos uh -huh. que gente está buscando de tu... es no, es no, todo. Y, y, y además lo que busca la gente es los precios de derribo, no, ni siquiera, eh, sobre todo en las contrataciones, tampoco se fijan en qué tipo de calidad de servicio estás dando, sino el precio de derribo que estás dando. Es como cuando se contrata a un pintor. ¿Tú esto por cuánto me lo pintas? Yo te lo pinto en tres semanas por tres mil euros, pero con arneses, con andamios y con todas las medidas de seguridad y con productos que son de acuerdo a la salud y son ecológicos. Y... No, esto no me interesa, esto es muy caro. ¿Y tú? Pues mira, yo es que me muero de hambre, tengo tres niños y yo te lo hago por 500 euros Trabajaré 24 horas al día, le pagaré a otro 200 para que me ayude y te lo haremos muy rápido y sin ningún tipo de medidas de seguridad. Pero, ah, bueno, pero al final me dices que 500, me dices que me cuestas, házmelo tú. Claro. Cuando el propio trabajador entra en el juego de precarizar su situación, es... pero yo te digo, esto es muy, muy fácil decirlo desde mi posición, ¿eh? soy, soy absolutamente consciente de ello que dar consejos cuando, cuando yo estoy trabajando y, y yo llego a final de mes y pago todo, uh -huh. es muy fácil decir que no, no pactes precios y no aceptes el precio y hazte valer. Ya sé que es muy difícil. O sea, una cosa es la teoría o la utopía de que sería lo ideal y otra cosa es cómo conseguirlo. Si lo supiera, te aseguro que te lo decía ya. Y iba detrás de todo el mundo no eres del cuyo para obligarles. En nuestro campo de operadores y operadoras de cámara uh -huh. eh, existe, bueno, o se ha corrido bastante la, la, el miedo a que si pactas precios, a que si te haces un tarifario, ¿sabes? Una especie uh -huh. de hoja. En, en, Yo, de, para venirte eh, eh, eh, a hacerte esto, te voy a comprar. Pues, todo. un grupo de WhatsApp, <ríe> que es el caso, que diga, oye, pues vamos a ver cuánto estamos dispuestos, no vamos a ver si confeccionamos algo para uh -huh. poderlo. Pues según parece. Esto ha habido ya previamente problemas jurídicos con, con grandes productoras uh -huh. que se han metido, que lo han encontrado y que han conseguido pruebas para decir: oye, aquí se están pactando pruebas, entre unos, se están pactando precios uh -huh. entre una serie de trabajadores. Entonces, eh, me comentas que esto. Pero es que, que consigan pruebas de que estáis pactando precios con una serie de trabajadores eh, y que van a ir a la vía civil a decir que estáis eh, haciendo prácticas monopolísticas. No tenéis el monopolio. El, el problema de pactar un precio entre varios es cuando, cuando eres un monopolio, cuando tienes la capacidad de fijar todo el precio y entonces evitas el libre mercado. Y de capturar el mercado. O sea, para, o sea, que si hagas un whatsapp con, con unos contigo. precios, lo que, os hago, lo que os amenazan es a ti no te voy a volver a contratar. Voy a contratar a otro y a ti te voy a pasar la voz al resto de productoras porque todas nos conocemos y a ti no te van a volver a contratar. Esa es la presión que puede hacer la productora pero no voy a dar un régimen, a un jugador civil a decir, estás pactando precios. ¿Y qué? No tengo un régimen de monopolio. Si tengo un régimen de monopolio, sí que estaré incumpliendo la ley. Pero si yo me pongo de acuerdo, el Colegio de Abogados de Barcelona tiene un, unas tarifas pactadas. No son aplicables. son Ellos hablan de... Exacto, son criterios o orientativos. Y tú puedes cobrar lo que quieras. Yo puedo cobrar por encima o por debajo. Ahora, si cobro por debajo de esos criterios orientativos, incluso me pueden acu acusar de ser... Eh, porque, desleal, claro, competencia no desleal. Que que por encima puedo cobrar lo que quiera, pero por debajo me pueden llegar a acusar de competencia desleal, vale. con lo cual... Mmm... Y, y esto y entiendo que también se puede hacer con el amparo de un sindicato. Sí, el, el sindicato puede decir, oye, eh, a mis afiliados los criterios orientativos que creo que, que podéis estar pagando son estos, y luego el afiliado, si quiere, los ha aplicado, ¿no? No hay ninguna obligación de aplicar esos criterios. Vale. Claro, Cuantas claro. más personas os pongáis de acuerdo claro. y fijéis un precio mínimo y que no sea precario y que sea decente y digno, más personas digan si yo no trabajo por esto no lo haré, más presionaréis a que la productora acabe pagando ese precio. Si no, no les vais a obligar. O sea, si alguien trabaja por menos, seguirán presionando para que todos trabajéis por menos, por menos y cada vez por menos y cada vez por menos y cada vez por menos. Y al final la acabáis pagando vosotros a la productora, como ha pasado con los estalles de los restaurantes, que es que encima le tienen que pagar al restaurante por, a, por trabajar 14 horas al día durante 6 meses y sin descansos, que, um, Sitios donde se cobran barbaridades por un cubierto. Decirte que es que si no, el negocio no funciona. Pues hombre, si el negocio no funciona, pagan los trabajadores a lo mejor tienes que cerrar el negocio. Claro. Vale, sí. Cuando nos denigramos, denigramos, al final pagamos nosotros por trabajar. Y eso ya es el, el y, colmo, y, en colmo. ¿Esto que os comentabas de que sea una recomendación o pasa a ser una competencia desleal? Uh -huh. ¿o sea, ¿La competencia desleal ya es denunciable? O sea, no, una... el, el que sea una competencia desleal, en el caso de los abogados, que es lo que... El, el ejemplo. Eh, no, eh, es un régimen sancionador interno del, del propio colegio que puede entender que prácticas que son más éticas o menos éticas dentro del mismo colegio. No, entonces, eh, si, si alguien me denunciara, puesto de que hago una competencia desleal, el colegio, si lo entendía aprobado, me podría imponer una sanción por el propio colegio de abogados. El propio colegio. No, no es una cuestión legal Nadie por fuera. Yo puedo regalar mis servicios si quiero. A nivel de aval... si, re si regalo mis servicios, puedo tener un problema con Hacienda. Por regalar los servicios. Por regalar mis servicios, yo puedo, como abogada puedo tener un problema con Hacienda. Que la Hacienda me diga, tú al cliente no le pagas, pero tú a mí el IVA del servicio me lo pagas. Entonces, que yo regale mi trabajo, pero Hacienda le tenga que pagar igualmente. No se Eso donar, se puede llegar a dar. Un servicio no se puede donar, en vez de regalar, donarlo. La donación hay un impuesto de donaciones, la donación también se tiene que pagar. <ríe> ah, vale. No, es que, que donde sí que puede haber en el caso de, de esto es en el dumping cuando tú estás vendiendo por debajo de coste. Lo que pasa es que cuando es un... O sea, eso sí que es ilegal y se puede denunciar. Uh -huh. Pero eso en el sector servicios puede ser un poco difícil de ¿cómo claro, no fijo cuál es el coste del servicio? Claro. Para que tengas una idea, las constructoras que, que concursan a, a concursos públicos, o no solo las constructoras, las empresas de servicios que concursan a, a servicios públicos, eh, la, la externalización de servicios, la, lo, lo que llaman los... ¿Cómo lo llaman? no me saldrá, no me saldrá dentro de un ratito. Eh, las concesiones. Las concesiones de, ser, de servicios, por ejemplo, por los ayuntamientos. Quien concurso eh, Se tuvo que llegar a declarar ilegal que se estableciera un precio por debajo de los costes del contrato. Porque era una práctica habitual. Porque para las empresas, el hecho de ser contratado por la Administración, aparte de generarle unos ingresos asegurados, le generaba pues, una publicidad o. O, o un estatus respecto de terceros, unos privilegios que preferían tener aún perdiendo dinero. Yeah. Y tuvieron que fijar que era ilegal ofertar, o eran las ofertas que se deben de rechazar, si el, el precio del servicio ni siquiera cobraba, no, ni, ni siquiera cubría el servicio. O sea, el precio que la, la empresa decía que, que quería por ese contrato era inferior al coste. Yeah. Yeah. Al final las empresas lo que quieren son beneficios, no, no, no son ONGs. La empresa quiere un beneficio, también por ejemplo en las empresas de, de las concesiones de servicios. Siempre va a ser más barato que el servicio lo asuma directamente la administración pública, porque siempre desaparece la parte de beneficio. Si, si hay empresa privada, hay beneficio. Si hay empresa pública, el beneficio desaparece porque se reparte. Siempre es más eficiente el servicio público, siempre, y más económico. Nos interesa por otras cuestiones, pero no desde un punto de vista económico ni de gestión. Y en realidad, pues ese un criterio, ¿no? A gente que se afilian, como un das compromiso a las personas afiliadas, es decir, vale, o si sea, aparta el compromiso a la afilidad, vale, pues todas cumplirán con estas tarifas. Sí, sí. Eso, eso puede ser barreras a la afiliación. Que puede ser peligroso porque a lo mejor eh, también la afiliación la lo que puede dar también es una concienciación. Entonces, si hay gente que se queda fuera porque le da miedo bajar las tarifas, de que le obliguen a no bajar las tarifas, uh -huh. y luego no se podrá trabajar en la motivación. no sé, bueno. A ver, si, <risa> si tuviéramos las soluciones, claro, el, el mundo sería feliz, ya. no habría conflictos, si todos vivíamos de fábula. <risa> Hay que pensar más para intentar, la, las empresas son muy malas, siempre, siempre es el enemigo, son muy malos y son muy listos, aunque a veces sean, hagan tonterías. Lo que pasa es que cuando los trabajadores, en lugar de unirnos, nos desunimos, perdemos fuerza respecto de ellos. Al final, la solución siempre es unirnos. De una manera u otra. Pues si no hay más preguntas, pues, si no, no hay, hay nada, si, si no hay chat tampoco, pues encantada de haber estado aquí con vosotros. Y cualquier cosa, si de alguna manera a raíz de que no lo colgáis, si que al, traer al sindicato le hacen alguna pregunta, yo encantada de poderla resolver también. Además, a mi ¿no? ¿Sí? Me vale. Para un curso. Sí. <ríe> Gracias.